Este video es un truquito. Muchas veces nos toca como periodistas trabajar con información encapsulada en PDF. Por ejemplo, yo hice hace poco un pedido de acceso a la información pública al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y me mandó toda la información encapsulada en un PDF, con información tabulada, fundamental para trabajar en el periodismo de datos y cuando recibimos una información tabulada en un Excel no podemos hacer nada así como está esta información Si yo trato de copiarlo a ver si me deja bueno, ni siquiera es fácil copiarla, pero les aseguro si ustedes copian esta información y la pegan en un Excel, sale toda desordenada no les sirve entonces, ¿qué hacemos con toda esta información que necesitaríamos en una hoja de cálculo, pero está en un PDF que no podemos manejar, ni editar, ni, ni aplicarle fórmulas, ni siquiera copiar y pegar en un Excel? Bueno, hay distintas herramientas. La que yo suelo usar es ILove PDF, un sitio que tiene muchas herramientas para trabajar con archivos PDF. Que uno de los lemas es muerte al PDF, pero muchas veces nos toca trabajar con ellos, aunque no nos guste. Entonces vamos a ir a I love PDF, como I love Nueva York, I love Buenos Aires, I love you. Bueno, es I love PDF.com. Vamos hacia allí, incluso tiene una versión en español que me va a preguntar. Rápidamente, si quiero switchear a, a la versión en castellano, pero nos da diferentes herramientas para trabajar con PDFs. Pero la que más nos importa es esta, PDF a Excel. Entonces, vamos a usar esa herramienta para convertir el PDF que recibimos, que tiene información tabulada, en un Excel que contenga todas las tablas que están en ese PDF. Para convertir de PDF a Excel es muy simple, es esto. Seleccionar el PDF. E inmediatamente me va a dar una previsualización. Le cliqueamos convertir y nos va a dar el PDF listo para descargar con cada una de las tablas en una hoja distinta de un formulario. En una hoja de cálculo de Excel. Y lo descargamos. Eso es todo. Y si vamos a abrir ese archivo, vamos a ver que en cada hoja hay cada una de las tablas que están en el PDF, pero listas para trabajar, editar, aplicarles fórmulas. Maravilloso. Por eso recomiendo mucho este sitio que de manera gratuita nos permite resolver un grave problema que tenemos cuando recibimos una una información tabulada encapsulada en un PDF un saludo